damas y caballeros, cordial saludo, Esteban un grandísimo saludo, Esteban Manrique, egresado de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente me encuentro subiendo material digital, contenidos culturales, y en esto me he entretenido más que todo en este último año. Ha sido de gran valor para mí disfrutar de la actividad académica. En cuanto a que muchos eh, suelen distraer bastante en las redes sociales, yo decidí hacer un paralelo y en vez de mirar tanto tanto material de redes sociales, pues decidí subir mi propio material y ocuparme más que todo en lo mío. Como para ayudar a entender cómo es que la gente tanto mira material en las redes sociales y después queda un poco como medio dispersa, queda como que, uy, pero yo iba a hacer esto y no lo hice. Esto me gusta ponerle foco, como en la fuerza académica, que sea un nuevo foco en la comunidad de, iba a decir, gimnasianos. Bueno, en la comunidad de Javerianos, tanto estudiantes como egresados, este material lo vincularía de inmediato a la lectura de los libros. ¿De dónde? De la biblioteca. Entonces vienen libros nuevos y nos hablan de un nuevo contenido. ¿Y qué pasa? Que nadie los conoce. Pero si llega alguien a hablar de la síntesis de un libro, ¿qué pasa? Va a dar, va a exponer su su contenido, va a recomendarlo, Entonces, estar recomendando libros, también genera cierta dinámica, vienen nuevos libros, y por eso yo me enfoqué en dos áreas, que sería arquitectura y construcción, y otras áreas de interés general. a Esto es a lo que os invito a subir contenidos, pero solamente uno puede subir un contenido cuando... Ha leído y se prepara para una exposición. Bueno, la exposición puede ser buena o mala. Pero que sea la mejor. Como que, ah, cumplí con mi tarea. Ah, es que resulta que, no. Imagínense, estoy viviendo solo, entonces... Tanto tiempo en esta... esta es, es una opción para aquellos que puedan estar viviendo solos. Y tengan la, la recursividad de tener una portátil, un video. Que suban a las redes. Y que se vuelva más que todo como una... ...como se llama, una colectividad. Personas que suben videos. No como los... Pero es que todo el mundo ya sube videos al YouTube. No hay nada de innovación. Que en tiempos en los que hay pandemias... ...la gente no sabe qué hacer. Se involucra con la, la vida digital... ...todo el día. Y pierden un poco el foco. Entonces si usted se encarga de subir lo suyo... ...no mirar la de los demás... Sino ...la suya... ...ya... Pasó el día, aprovechó, aprendió. Y aprendió y entonces le voy a explicar. Esto es para ese tipo de personas. Es un emprendimiento cultural. Para una empresa cultural. Sería venderle la idea a quienes. A las entidades Como es? como las bibliotecas. o Como los colegios. O como las universidades. ¿sí? Y que todos los que suben materiales. Puedan llegar a ser como jóvenes. Con ganas de... Comerse el mundo, bueno, con ganas más que todo de exponer. No como con el título de docente, pero sí como queriendo llevarse el mérito y asimismo profundizar en áreas que les llame la atención. Pueden ser replicadores de una información. Y ya, y dan su punto y lo van interiorizando. De tal forma que usted hace un resumen, lo va leyendo, lo sube a la web, luego pasa el tiempo, de pronto usted ya tiene esa información en su video Y cuando se acerca a su video, pues puede seguir haciéndole resúmenes como si fuera un escrito en un ensayo Subes tu video, pum, ya tienes el audio, entonces ya funciona el video con el audio, entonces simplemente oyes el contenido y tomas apuntes, haces un resumen es pues un resumen tipo mapa geográfico, mapa geográfico, como un mapa creativo. Entonces vas asumiendo eso, interiorizando eso, y es una forma de descansar la mente y concentrarse en algo que no es del todo malo. Muchas gracias a todos, Esteban Manrique, artista constructor en un canal artista constructor también otro canal que se llama Historias de la Ciudad Española. Muchas gracias, creo que me he pasado en el tiempo. Pero espero continuar con una disciplina, pero no esclavitud, por favor, no se haga eso. De una forma equívoca, una disciplina para llegar a tener toda la oportunidad por delante de poderse desenvolver en el ambiente laboral. Porque a veces pasan tiempos y tiempos sin recibir una, be una bendición laboral. Podemos decir, usted en este tiempo, que ha hecho? Ha hecho estos canales de contenidos académicos y me han servido bastante. Entonces se mantiene actualizado. Puede ser que, digamos, se me ocurre en una semana, un día de la semana, para un tipo de tutorías, bueno, para un tipo de manejo de Excel. Lunes, Excel, martes. Eh, otro tipo de programa en internet, una tutoría, tutoriales de un programa para Excel, para otros como software de arquitectura, como Autodesk, como te va programando y cada día va asumiendo ese perfil, va manejando bien, porque normalmente el primer paso para tener un trabajo es que diga, sí, manejo el Excel, punto, entonces ya lo tiene en cuenta en una sección, en un departamento, y parece que se nos olvidan algunas cosas. Otra vez. ¡Venga! ¡Venga! Y a esto los invito. Esta es mi propuesta. Y, bueno, nos vemos. Esteban Manrique, muchas gracias a todos.